Yo soy Elena Novillo y soy de Madrid, estudié Derecho y Empresas en la Universidad Complutense y trabajo desde hace yo creo que alrededor de 11 años en Economistas sin Fronteras. Y yo soy Patricia Solán, soy de Bilbao, he estudiado Derecho Económico en la Universidad de Deusto y estoy en Economistas sin Fronteras Euskadi desde hace casi 5 años ya. Pues Economistas sin Fronteras nace en, en 1997 de la mano de un grupo de profesores y profesoras de la Universidad eh, de la UNED de Madrid, entonces este grupo de profesoras se da cuenta que, que el modelo económico que se está enseñando en la Facultad de Economía eh, es un modelo que se ha vaciado de valores y que es un modelo depredador y especulador y que se presenta como, como el único ¿no? posible. Y ellos y ellas piensan que hay alternativas ¿no? y que hay otra forma de hacer economía y además también quieren rescatar la función de la, de la economía, ¿no? que se está como dejando de lado, olvidando, que es la de satisfacer las necesidades de todas las personas. Y entonces de ahí sale este proyecto que es Economistas sin Fronteras y que es, continúa hoy en día porque el problema continúa hoy en día. Yo creo que el origen de, de Economistas, por lo que, bueno, ninguna de nuestras estábamos en ese origen, pero sí que las personas eh, socias fundadoras de, de Economistas están muy vinculadas todavía a Economistas, la mayor parte de ellas. Pues fundamentalmente, así de las personas que ahora siguen participando en Economistas, eh, de Madrid serían Juan Jimeno y Marta de la Cuesta, fundamentalmente, que son eh, profesores y profesoras de la UNED, de la Universidad de Distancia. Juan creo que es del, del ámbito jurídico, aunque también es economista, y Marta del, del, de, de Economía y Empresa. Y fueron más profesores incluso, yo creo que también habría alguien de Euskadi, ¿no? En, en Euskadi la persona, una de las personas fundadoras que todavía sigue, sigue siendo un voluntario muy activo es Jesús Ochoa, y luego sí. eh, hubo también un grupo de otras personas que no, ya no están muy vinculadas a la organización, aunque sí que... Eh, hemos mantenido un, una, como una reunión anual de reporte a estas personas, pero no están en el día a día, ni en, ni, pero bueno, sí que les mandamos como un reporte de la información. Siguen queriendo estar un poquito informadas sin, sin participar. Eh, bueno, La sede de Euskadi de Economistas sin Fronteras nace eh, cinco, unos 5 o 6 años más tarde que la de Madrid y es impulsada por un grupo de voluntarios de, de Euskadi junto con el Colegio Vasco de Economistas. Y hoy en día todavía mantenemos la relación con el Colegio Vasco de Economistas y hay gente de ese grupo de voluntarios que sigue participando activamente con nosotras en Euskadi. Economistas sin Fronteras es una organización estatal. Tenemos sede física tanto en Cantabria, en Euskadi y en Madrid. Somos, no somos una federación, somos una organización con un único código, con un único CIF. Y, y funcionamos, eh, trabajamos en diferentes territorios. Lo cual no quiere decir que no trabajamos con esta vocación como más eh, estatal, incluso internacional. Eh, lo que hacemos es trabajar con diferentes entidades como más representativas de diferentes territorios. Y, y de esta forma trabajamos la economía, porque somos conscientes de que el trabajo en red en este, en este campo es fundamental. Bueno, somos conscientes de que el trabajo tiene que tener como un arraigo local en cada, en cada uno de los territorios. Aún así, pues, eh, en las diferentes áreas de trabajo que, que tenemos en Economistas, que que son cooperación y sensibilización, economía social y solidaria y responsabilidad social corporativa, en cada uno de estos ámbitos tenemos como reuniones de coordinación, para, sobre todo no tanto para coordinar las acciones sino para compartir conocimiento. ¿no? O sea, como qué estáis haciendo vosotros allí, qué estamos haciendo aquí, qué se está haciendo en Cantabria o incluso qué se está haciendo en otros territorios ¿no? para, para compartir este conocimiento. quizás tres años, así que tuvimos como, bueno, un proceso organizativo interno muy interesante en el que, en el que bueno, todas las, las trabajadoras decidimos eh, generar un... Mmm, trabajábamos de manera totalmente horizontal, participa, participativa y democrática y, y no teníamos ninguna persona, eh, digamos, directiva, no, digamos que no, hay nadie, no había como nadie al volante, ¿no?, en principio. Sí que teníamos una junta directiva formada por personas voluntarias pero no, no, no teníamos esa figura de dirección, la cual nunca habíamos pensado que necesitábamos, pero sí que bueno, eh, existían determinadas no, circunstancias, situaciones que veíamos que se necesitaba. Y entonces generamos un proceso organizativo, participativo, en el que participaron las personas voluntarias, simpatizantes, las personas trabajadoras, y decidimos crear un comité directivo, rotativo, entre las diferentes trabajadoras, que hacen como esa función de, de dirección. El comité de coordinación lo que va a hacer es como facilitar mucho la información y la gestión no más directiva y, y luego resolver cuando, y decidir cuando sea necesario. Pero casi todo se lleva a la reunión de trabajadoras que es mensual y en la que estamos todas las trabajadoras participando. Hacemos una rotación que, que, está como, que no es eh, la totalidad del grupo, sino que es escalonada y luego es voluntaria. O sea, digamos que intentamos, las, todas las trabajadoras vamos a pasar por el comité de coordinación y voluntariamente y sobre todo intentamos que haya representación de distintas áreas porque además facilita la... El, pues el flujo de información, entonces bueno, con esa premisa de garantizar que hay personas representantes de distintas áreas, luego ya es voluntariamente una persona del área que corresponda, pues participa, porque sabiendo que todas vamos a pasar por ahí, no, pues bueno, sí. es, la verdad es que es un sistema que nos está dando mucho el apropiarse del proyecto de economistas desde otro punto de vista, ¿no? porque yo creo que siempre, o sea, que todas nos habíamos apropiado del proyecto, pero igual no de esa parte de gestión directiva, entonces esto es mmm, verlo de otra manera, ¿no? Y implicarse igual en temas que, que a veces pueden ser más engorrosos, pero que hacen también la sostenibilidad de la organización. Entonces, bueno, es muy interesante y luego se ha convertido, como ha dicho Elena, lo hemos puesto en marcha hace tres años o dos y medio y ha coincidido con la pandemia mucho y se ha generado ahí, ha sido... Para nosotras, o sea, mi, desde mi experiencia personal participando en el comité, ha sido un espacio de cuidados. O sea, se ha convertido en, en un momento en el que teletrabajábamos y no nos veíamos más que puntualmente para resolver alguna cosa, eh, pues el verse regularmente cada 15 días con las mismas personas en un grupo pequeño, pues además de todo la que era la parte de gestión, los, se, se convirtió eso en un espacio de cuidados que hoy en día se mantiene. Digamos que... Si seguimos funcionando de manera autónoma, existen pues, las dos delegaciones como más fuertes con personal contratado, que serían Euskadi y Madrid, funcionan de manera autónoma, que se coordinan a su vez. Las diferentes áreas de trabajo funcionamos de manera autónoma. Quizás ahora lo que tenemos, eh, hemos puesto en el común y es la gestión, ¿no? la gestión más administrativa, las decisiones estratégicas, ¿no? eh, esa parte como más transversal, que, que era necesario. Es que en realidad era una necesidad que, que, venía, que venía desde hace tiempo. Y creo que también a nivel territorial nos ha venido muy bien, no como este, eh, esta parte como de tanto las reuniones de trabajadoras de manera periódica, que eso ya venía desde hace tiempo, desde antes del comité, pero quizás con menos ¿no? como firmeza, pero el tema de, del comité, las reuniones periódicas, eh, para, para tener ese espacio fijo entre Euskadi y Madrid sí. y, y coordinarnos y, y, y vernos también no solo desde lo técnico, sino también, como dices tú, para charlar de lo que nos está pasando. Eh, esto va, tiene que ver con un poco con la, el, lo que entendemos por crecer en la organización. Entonces, no tenemos ahora una estrategia de crecimiento territorial porque somos una organización de tamaño medio, seremos unas 200 personas socias, eh, unas 80 personas o 60 voluntarias activas y unas 13, 14 trabajadoras. ¿no? Mm. Y el crecimiento territorial y cada una de las delegaciones tiene como mucho trabajo que quizás no podemos asimilar ahora mismo entre las personas que somos y estamos. Entonces, como, como te decíamos antes, nuestro crecimiento es casi más a través de alianzas con entidades fuertes de otros territorios, pues por ejemplo, en Cataluña hay una organización estudiantil que se llama Postcrash, que bueno, pues trabajamos como un montón con ellas o con los diferentes REAS ¿no? de diferentes territorios, con REAS Aragón, con la Universidad de, de, de Zaragoza. O sea, tenemos, eh, contamos con entidades fuertes en otros territorios y vamos trabajando en red. No le vemos tanto el sentido a ahora mismo, la, no tenemos la fuerza en realidad para, para crecer. Entonces, si estás en otro territorio y quieres participar en Economistas, pues podemos colaborar, hablamos. Eh, la posibilidad ¿no? de, de abrir nuevas sedes o nodos territoriales eh, siempre está ahí, ¿no? porque entendemos, como ha dicho Elena antes, entendemos que eh, cuando trabajamos claro. desde lo local tiene que ser aterrizado en lo local, entonces eh, la posibilidad está ahí, pero estamos ahora mismo en un momento y en un proceso de cuidar el, las, los nodos existentes, las sedes existentes. ¿no? entonces en un pudiera, o sea, podría ser que surja de manera natural pero sería algo como que tendría que venir eh, tendría que, no lo estamos buscando tendría que venir un poco desde dentro no que, Bueno, la organización sin ánimo de lucro no es una forma jurídica en sí misma eh, reconocida. Sí que es como una categorización de la entidad. ¿no? Somos una organización que no busca, no tiene como único fin el, el lucro. O sea, no, de hecho, no, no, no trabajamos por ello. ¿no? Es esa, esa categorización. Como forma jurídica nacimos como asociación y a los dos años, eh, alrededor de 1999, se constituyó también la, la fundación entonces tenemos esta doble forma jurídica, que es bastante peculiar. Eh, la mayor parte de nuestra actividad económica eh, es a través de la fundación, eh, que tiene un patronato con una serie de personas que, que son patronos y patronas, pero eh, claro la fundación no nos gusta como forma jurídica, porque no es una, si bien es una forma jurídica de, dentro de la legislación de economía social, eh, no es una organización democrática. ¿no? Las fundaciones no tienen por qué ser democráticas, pueden estar pues, bastante verticalizadas. Entonces mantenemos la asociación, que es donde se toman las principales decisiones. Tenemos una asamblea de socios y socias, una junta directiva, que funcionan como, eh, con el objetivo de democratizar ¿no? nuestra, nuestra organización. Entonces las principales decisiones eh, las tomamos ahí, las estratégicas. En este proceso de cambio organizativo que tuvimos, eh, es algo que, que salía constantemente, ¿no? Como que no representa más a día de hoy. Una cooperativa de trabajo, una cooperativa eh, de sin ánimo de lucro, eh, una cooperativa mixta o simplemente ser una asociación. Veíamos que muchas de nosotras sí que nos gustaba como la idea de, de tender hacia esto de la asociación porque realmente es lo que nos rige más en el día a día. ¿no? La fundación no la, no la, no la vemos, ¿no? No, la, no la tenemos tanto en cuenta, pero al final por el tipo de proyectos que ejecutamos y la trayectoria, eh, bueno, pues... Todo este, todo este histórico de proyectos están vinculados también a la fundación entonces si es un tema como casi más administrativo que si perdemos la fundación perdemos todo este histórico de proyectos y, y los trámites nos parecían como como una parte muy engorrosa y entonces bueno pues mantener esta doble forma jurídica si bien también es engorroso ya estamos familiarizadas con ella no en cierto sentido y se quedó ahí preferimos hacer estos cambios como digo más prácticos como introducir el el comité, ordenar un poco la casa a nivel de qué grupos, qué, cómo nos conformamos los grupos, cómo nos coordinamos, que cambiar la forma jurídica, que era más formal. Eh, economistas surge desde las facultades de, de económicas preocupadas por la deriva que está tomando la educación en economía entonces una de las primeras áreas de trabajo fue la educación, la educación para el desarrollo ¿no? cómo como, como transformar o cómo cortar esa tendencia hacia una educación en economía eh, pues tan tan tan de corte tan neoliberal ¿no? con ese concepto económico tan limitado. ¿no? y tampoco apropiado para los retos que tenemos entre manos actualmente. Entonces, este área de trabajo eh, es la primera. Eh, por el tipo de personas que hay, de, de personas vinculadas a economistas, van surgiendo en las diferentes áreas de trabajo. A continuación, surge eh, el área de responsabilidad social corporativa, eh, que a su vez crea el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, una organización externa de economistas, pero muy vinculada también a, a nuestra organización. Y finalmente... Eh, surge el área de economía social y solidaria, que antes se llamaba vivero de microempresas, en sus orígenes. Un poco también con, eh, a raíz de, de, de proyectos, de, de, de acompañar proyectos de, de mujeres emprendedoras, aquí en, eh, fundamentalmente en Madrid. Y, y bueno, este área bueno, pues surge yo creo que aproximadamente en el 2003, y surge como también con una, yo aquí sí que ya eh, digamos que es un poco en el área que estoy más, como más vinculada y sí que es verdad que este área también ha sufrido como un proceso como de transformación muy importante a raíz de vincularse a los movimientos de, de economías transformadoras a nivel territorial. En Euskadi trabajamos sobre todo la, en el área de educación y de, y de economía social y solidaria, aunque el, el, eso la responsabilidad social corporativa también se trata como concepto y en algunos talleres también hablamos de ello. Pero sobre todo trabajamos estas dos y todas las personas que estamos en la delegación de Euskadi trabajamos en las dos áreas porque las tenemos muy vinculadas. El vínculo sería un poco a través de, o sea, nosotros lo enfocamos en el área de educación está para proponer para analizar los impactos socioeconómicos y medioambientales que tiene el modelo actual y proponer alternativas y la economía social y solidaria sería esa parte más práctica esa propuesta práctica de alternativas y las dos las vinculamos eh, a través sobre todo de, de todas las asignaturas transversales que tienen que ver con el emprendimiento Entonces eh, cuando hablamos de emprendimiento nosotros hablamos de emprendimiento desde la mirada de la economía social y solidaria y entonces ahí se Muchas veces hacemos unas actividades que no sabemos si las podemos definir como en el área de educación o en el área de economía social y solidaria y para nosotras da un poco de igual. ¿no? Son cajas, ¿no? paquetes donde vamos metiendo como diferentes ¿no? maneras de hacer o de, de, de pensar. ¿no? Entonces, como bien ha dicho patria esta, esta parte más reflexiva de cómo funciona el sistema económico actual y generar esa mirada crítica, pues esto lo metemos en educación al desarrollo. Pero realmente es más que queremos generar que la ciudadanía tenga esa mirada crítica a, a la economía y esta dimensión como más práctica de, vale, ¿y ¿cómo hacemos esa otra economía? Y entonces, en el cómo hacemos esa otra economía, pues hablamos de emprendimiento o de consolidación empresarial o de, o de mirar cómo funciona un banco de tiempo, o sea, que, uh -huh. que va un poco más desde lo práctico. Economistas sin Fronteras actualmente, somos 13 personas contratadas, 4 eh, estamos ahora mismo en la sede de Euskadi y el resto estarían en Madrid. Bueno, eh, tenemos personas que han entrado hace 3 años, personas que llevan 20 años en la organización como trabajadoras. Eh, podemos decir que, que estamos bastante contentas, tenemos un marco laboral eh, negociado con la anterior junta directiva, cuando funcionábamos, antes de funcionar a través del comité, eh, negociamos un, convenio, o sea, un marco laboral interno que mejoraba las condiciones del convenio colectivo y, y bueno, también esto es importante para nosotras, la verdad, que, que realmente no, no creo que podamos como proclamar hacia afuera o enunciar una economía justa si no tenemos buenas condiciones laborales eh, dentro de unos márgenes ¿no? de lo que consideramos una, un salario digno y unas condiciones dignas, pero, pero sí que creo que, que el tema de la... Del, del trabajo digno y de los cuidados internos de la organización es algo que nos preocupa. O sea, que, como, que sí que miramos hacia adentro de la organización. Intentamos cuidar y, respetar, y respetarnos también como trabajadoras. Uh -huh. Y también como trabajadoras yo creo que <coughs> economistas es un espacio de, de crecimiento personal ¿no? y, y, y colectivo también. O sea, es un, es un... Como trabajadoras a mí me parece un lujo ¿no? poder estar en un espacio en el que... Eh, trabajas por lo que crees pero además tienes la posibilidad de hacerlo como crees y de proponer cosas nuevas y de implicar a gente nueva porque crees que esa colaboración va a funcionar, o sea el poder de decisión de cada trabajadora es altísimo ¿no? yo creo que esto en otros espacios de trabajo no, no se da entonces eh, es verdad como dice Elena, también queremos garantizar unas condiciones de trabajo eh, dignas y suficientes pero esa otra parte de eh, de autonomía personal y de implicación y de posibilidades de hacer, casi un poco como laboratorio ¿no? en el que pones lo mejor de ti y, y puedes hacerlo, pues eso también es parte de las condiciones de trabajo ¿no? que, que hay que valorar. Economistas, yo creo que nos da mucho, pero damos mucho a economistas, pero también nos da mucho. Yo siempre he pensado que es una relación bidireccional y así tiene que ser. O sea, que, que creo que esa es la, la clave de que llevamos bastante tiempo todas trabajando. Bueno, pues tenemos como tres fuentes fundamentales de financiación, lo que es la financiación a raíz de las personas socias, eh, financiación pública, que es como el grueso, diría que el, casi el 70-80% de nuestra financiación, a diferentes niveles, ¿no? estatal, bueno, europeo, estatal, autonómico y municipal, y eh, una parte de financiación privada. Para recibir financiación privada tenemos dentro de la casa un área de responsabilidad social corporativa que se encarga de analizar e investigar de dónde vienen esos fondos. Entonces no todo cabe y no todas las áreas podemos recibir determinada financiación. A nivel de individuales no hay una cuota mínima, ni máxima. O sea, queremos que toda persona que quiera apoyar a economistas económicamente, o bueno, luego hablaremos de la figura voluntaria voluntario, pero económicamente pueda hacerlo y se, sienta, y se sienta parte del proyecto desde ese, desde ese vínculo. pues bueno Hay socias institucionales también, tiene cierto, ciertas limitaciones, pero por ejemplo hay universidades que, que quieren ser socias de economistas y pues estamos abiertas también a, a ello. Eh, todas las personas pueden ser socias de economistas y como decía Pati, no hace falta que, que sean ni economistas, ni, ni personas que han estudiado empresa, ni, ni nada, simplemente que les interesa la economía, porque la economía nos, nos vertebra y nos atraviesa a todas. Y luego, como socias, eh, son personas que tienen eh, capacidad de voto en la Asamblea y, y de tomar las decisiones, incluso de implicarse al, un poco o de pedirnos ¿no? eh, lo que consideren ¿no? como socias. Eh, bueno, en Euskadi recientemente además están llegando, igual la pandemia ha facilitado un poco, la, la, ¿no? todas las videollamadas, las teleconferencias nos han facilitado un poco la participación, o sea, el, el, el conseguir aunar proyectos y juntar a gente de manera periódica y rápida, y, y ahora mismo contamos como con 15 personas voluntarias activas y varios proyectos, entonces las personas normalmente se ponen en contacto a través del mail porque han visto la web o porque han asistido a alguna charla o porque, bueno, por muy, muy diversos motivos. Es verdad que nos dedicamos a un ámbito en el que tampoco hay tantas posibilidades de participación, entonces nosotros sí que entendemos que somos una de las de las pocas alternativas que existen y sobre todo desde ese espacio de participación. Entonces, eh, siempre que nos envían un mail, intenta, o sea, siempre damos respuesta e intentamos que esa respuesta siempre ofrezca un espacio de participación. Es verdad que no es fácil siempre porque a veces por la mh, carga de trabajo, las dinámicas, los plazos, e igual no le podemos, una persona voluntaria requiere un tiempo y sobre todo cuando llega... Requiere un tiempo de, pues de, de apropiarse un poco de lo que es la organización, los contenidos, la forma de trabajar y todo. entonces eh, No siempre podemos, pero en la medida de las posibilidades entendemos que es nuestra labor ¿no? ofrecer ese espacio. Entonces siempre lo intentamos. Y bienvenidas pues, a todas las voluntarias que... Sí, incluso aquí, también en Madrid, hemos sido como un, un puente hacia otras organizaciones de mov y movimientos sociales. Yo creo que también somos una pequeña puerta de entrada a muchas personas que están estudiando economía y administración de empresas y que están muy desengañadas con lo que están, con lo que están estudiando y buscan alternativas y aparecemos. O sea, este es un perfil así como uh -huh. que bastante, bastante común en economistas y que, y que bueno, yo, desde luego yo llego así también a economistas, o sea que me representa. Oh, yeah. ¿Tú también? Es que tela... Somos parte de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo Estatal y también de la de Euskadi. ¿no? Entonces, la, las Coordinadoras de ONGD son plataformas de segundo nivel, vamos a decir, que, que agrupan a varias ONGs. En el caso de la Coordinadora Estatal creo que hay más de 500 ONGs que forman parte y en el caso de la de Euskadi son más de 80 organizaciones que somos parte. ¿no? Luego, además, la Coordinadora de Euskadi... Eh, no desde el momento que se fundó pero unos años después integró la coordinadora estatal también, entonces hay eh, varios vínculos. ¿no? El, en la coordinadora de ONGs lo que se intenta es eh, realizar una labor de incidencia ¿no? para conseguir todas estas eh, transformaciones sociales que queremos promover y que entendemos que las ONGs por separado mmm, no tenemos esa capacidad de incidencia y juntas sí, y luego es un espacio de aprendizaje entre todas, entonces se, se forman grupos de trabajo a los que nos podemos sumar al, al que más nos interese ¿no? y en, el caso, en nuestro caso en Economistas sin Fronteras estamos en el grupo de educación en la estatal creo que se llama educación para la ciudadanía global, en la coordinadora de Euskadi se llama educación para la transformación social, pero básicamente es, es trabajar el mismo ámbito. ¿no? Bueno, es que lo, no, no, no, no podemos hacerlo de otra forma, o sea que eh, tenemos diferentes formas de, o dif espacios de participación, quizás los más representativos eh, o los, más, en los que estamos de, de manera más activa serían la Coordinadora de ONGs y la Red de Economía Alternativa y Solidaria, pero, pero luego también tenemos que trabajar a nivel territorial, entonces trabajamos con asociaciones y entidades muy vinculadas al territorio, con asociaciones o federaciones o redes que trabajen diferentes temáticas, como por ejemplo la red de educación financiera, eh, eh, redes o espacios más de movilización social por eh, temas económicos, por ejemplo eh, la red de, de lucha contra el TTIP, la plataforma de justicia fiscal, es decir, que todos estos espacios que se van creando, algunos estamos de manera más activa, porque realmente nos toca más la temática y en otros simplemente los, los secundamos. Pero, pero creemos que todas estas iniciativas pues, eh, forman parte de lo que economistas promueven, entonces tenemos que estar. Uh -huh. y, y luego también en, el, en la forma de acercarnos, o sea, además de la participación que viene un poco por... por o sea, que es muy clara ¿no? en estas organizaciones, que son la Coordinadora y REAS en cada territorio, eh, nos acercamos a otras organizaciones que o bien son parte de estas redes o bien trabajan con colectivos con los que nosotras también trabajamos, o tienen objetivos comunes con nosotras, o sea, en el camino nos vamos encontrando, y luego estas colaboraciones se van a mantener, sobre todo cuando las formas de hacer son comunes y coinciden, entonces ahí sí que conseguimos una colaboración como más eh, que la queremos mantener, en realidad la colaboración para nosotras es una herramienta de trabajo, porque tenemos ese fin de transformación social, que sabemos que solas no se puede conseguir una transformación social. ¿no? Y, y además de una herramienta de trabajo, al final se convierte casi en un fin en sí mismo, ¿no? el colaborar. Al final creemos que eso, eh, que eso es el. Por ahí viene la transformación. ¿no? Bueno, eh, en, de la, en algunas de las plataformas de, que formamos parte pues, for, también están los, eh, los sindicatos y quizás personas vinculadas a economistas también están vinculadas a, a, a los sindicatos. Mismamente ayer, eh, en el ciclo de cine que organizamos todos los años, que estamos en esa vigésima segunda edición aquí en Madrid, eh, precisamente la mesa de debate y la película fue, fue hablar de, de, la, de la presencia de la mujer en, en el movimiento sindical. Es, una temática, o sea, es un tema que nos preocupa, son entidades que creemos que son muy relevantes para la sociedad y que, y que cada vez son casi más necesarias, pero no tenemos tanta relación a día a día, así como a nivel, a nivel práctico, o sea, no tenemos un proyecto como... Eh, creado con ellas, pero no, no por nada, o sea, sí. podría ser perfectamente, no sé, allí en Euskadi un poco. En Euskadi estábamos en una red que era de, de crecimiento y buen vivir y, a, y esa red estaba formada por eh, unas pocas ONGs, tres, cuatro ONGs y un sindicato, entonces compartimos eh, esos espacios comunes, pero la relación igual no es directa. Yo creo que por el arraigo más local que, que tenemos, sí que en temas municipales y autonómicos sí que se nos invita. Para hablar, por ejemplo, de temas de, de, de consumo, de economía social y solidaria. O Así sea, que, bueno, pues en estas mesas de debate en ocasiones se nos ha indicado, se nos ha invitado. Es verdad que no tenemos un trabajo como de acción tan directa a nivel institucional, pero sí que formamos parte generalmente. Y muchas veces a través de las redes como de, de Reas o de la Coordinadora de NGOs. muchas veces no solo a economistas sino también a través de estas redes podemos llegar o, o tenemos nuestra, nuestro discurso puede llegar a a estos lugares. Mm, a, nivel, a nivel estatal, pues no te sabría, no, creo que tenemos como mena, menos presencia ¿no? como en esta labor más institucional. No, tenemos hacemos incidencia política eh, de forma aislada, o sea, nosotras como economistas, sino que lo hacemos en red. En Euskadi ahora mismo somos parte del... O sea, Economistas sin Fronteras está, a través de la coordinadora, está en el Consejo Vasco de Cooperación. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, por ahí, pero no vamos como, tanto como entidad Economistas sin Fronteras, sino como parte de una red. Nosotras no hacemos incidencia política directa. Nosotras lo que trabajamos es eh, la movilización social. O sea, vamos un poco un paso antes, a intentar producir esos cambios en las personas y en los colectivos para que, eh, igual en un paso posterior, se hagan acciones de incidencia política. ¿Cómo trabajamos la incidencia política? A través de las redes. Por ejemplo, en la plataforma de justicia fiscal hacemos incidencia política directa o a través de redes sí que se generan estas, ¿no? estas proclamas a, a, las, a, lo, a lo político, pero nosotras directamente no... Estamos más en la educación, ¿no? en, como decía Patri, ¿no? en, en esta parte más de, de que la ciudadanía mira la economía de otra forma y entienda la economía diferente. Estamos, tenemos más ese papel. Sí. Bueno, eh, REAS eh, es la red de economía alternativa y solidaria. Surge también a la, casi a la vez que Economistas como, como red. Es una red de redes, tiene diferentes nodos territoriales y además también tiene como redes internacionales, es decir, es un movimiento social a nivel eh, internacional, a nivel global. ¿Es ¿Por qué surge REAS? Bueno, pues eh, había eh, experiencias o existían experiencias de economía alternativa muy atomizadas en diferentes territorios. Con escasa, ¿no? escasa capacidad de transformación al estar como ser muy pequeñas y estar muy, muy aisladas. Entonces, esta red lo que hace es aglutinarlas. Eh, en este proceso de juntarnos, pues van surgiendo diferentes herramientas para fortalecernos. Estas herramientas para fortalecernos pues pueden ser, por ejemplo, la primera, ¿no? que es esta carta, la constitución de la economía social y solidaria, nuestra carta magna, ¿no? Los, la carta de principios de la economía solidaria, la que economistas y todas las organizaciones. Pues se suscriben, ¿no? pues del principio de solidaridad, de desarrollo local, de transparencia, de equidad, eh, compromiso ambiental. Eh, esta sería una herramienta, tenemos otras herramientas como por ejemplo eh, los mercados sociales territoriales para pues, generar espacios de intercooperación y, de, y mercados de intercambio y de fortalecimiento económico de estas iniciativas y procesos de auditoría social y balance social para realmente esta carta de principios ver cómo la aterrizamos internamente en nuestros proyectos y además también cómo la mostramos hacia afuera hacia y, cómo, y cómo seguimos creciendo en, esa, en esas prácticas. Entonces, eh, REAS es, es esto, es, es un espacio de encuentro y un lugar en el que las organizaciones nos, que compartimos estos principios nos, nos, nos juntamos. Economistas sin fronteras es parte de REAS pues por lo menos desde desde el 2010 o bueno pues yo creo que cuando yo me incorporé a Economistas ya ya formaba parte de reas y a nivel territorial formamos parte de las juntas directivas de los consejos rectores de los diferentes espacios de gobierno de, de, de estas entidades es que creo que es eh, a nivel hablamos no a nivel práctico eh, lo que proponemos en Economistas es eh, lo que propone la, la red de Economía Alternativa y Solidaria entonces todas a nivel práctico, cuando decimos de construir otra economía, pues intentamos acercar otras iniciativas, otros proyectos, proyectos de emprendimiento, empresas hacia esta economía. Uh -huh. y, y la relación con Reas Euskadi, por ejemplo, aterrizándolo a nivel de, del País Vasco, eh, ahora mismo estamos en un proyecto que ha impulsado el Ayuntamiento de Bilbao con Reas Euskadi, que es el Econopolo. ¿no? Entonces, eh, es un polo de innovación, quiere ser un polo de innovación de la economía solidaria y ahí eh, pues compartimos el espacio con REAS y otras entidades de la red. Entonces tenemos una participación muy directa y muy activa y, y continuada en la red. ¿no? Diferentes organizaciones eh, preocupadas por la fiscalidad, eh, por la escasa transparencia y por la, bueno, la, lo injusta que es en ocasiones eh, el, sistema, el sistema impositivo, bueno, pues se juntan para, para denunciarlo. Sí que es un movimiento, una plataforma eh, bueno, conformada por organizaciones y que sí que hace una incidencia política directa. Y un poco lo que quiere conseguir es que, por un lado, la ciudadanía entienda que nuestro sistema fiscal... Eh, Puede ser injusto, pero también que se entienda el por qué es necesario un sistema eh, fiscal para eh, digamos, consolidar el estado de, de bienestar y, y, y no dejar bueno, pues a, y paliar las desigualdades ¿no? del territorio. Creo que hay una plataforma de justicia fiscal que intenta reunir a, a plataformas autonómicas, ¿no? todo esto con esa intención todo el rato de aterrizar en lo territorial las, las propuestas. En Euskadi, además, hay una coyuntura especial que es que hay un sistema fiscal diferente, ¿no? que es el foral, que convive con el estatal en el territorio, entonces bueno, es como un poco más complejo quizá, pero bueno, la idea detrás de redistribución de la riqueza eh, es la misma y luego nuestra participación mm, se garantiza a través del voluntariado, o sea, en este tipo de plataformas consideramos importante estar, eh, pero claro, los recursos... Mm, son los que tenemos, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una persona voluntaria que conoce estos temas, que le gustan y que está siguiendo esta plataforma. Y en, la participación en otras plataformas sucede lo mismo, ¿no? El tener recursos disponibles y, y gente que le interese en participar. Le voy a hacer sí, como que me parece como muy interesante, o miro con especial cariño, una actividad que organizamos desde... en el área de emprendimiento, de economía social y solidaria, que vinculaba a la plataforma Justicia Fiscal y que explicaba toda esta parte como más... esta mirada más global en torno a la, a la fiscalidad y el objetivo este de la, de la retribución, pero también eh, con una parte práctica de la fiscalidad interna de las empresas. ¿no? Entonces, yo creo que fue muy interesante este vínculo en esta actividad porque es que, como esa mirada global de la necesidad de, de, de pagar impuestos y luego aterrizarlo en la practicidad de pagarlos y, y, y cómo se debe hacer. ¿no? Como porque nosotros también lo que vemos es que muchas iniciativas pues, pues, pues no... ¿No? En lo práctico, por mucho que crean esta restribución, pues dicen, pues que no, para, no, no quiero pagar, no, no lo veo, soy autónoma, no, no, no funciona. Y bueno, nos gusta tener economistas, creo que es un ejemplo de la mirada global y local, ¿no? de lo práctico y lo teórico. Bueno, en el caso justo que has mencionado de COP57 y finanzas éticas están en REAS ¿no? y al final eh, también en este... O sea, REAS lo que tiene además es que eh, tiene un abanico de, de, de sectores ¿no? que es muy amplio y uno es el sector de las finanzas y, y para nosotros es un sector muy clave, ¿no? O sea, es un sector muy palanca de, de todo lo que es el mercado social y, y REAS. Entonces, eh, desde ahí se coordinan las actividades de incidencia. ¿no? Eh, cuando hablamos de consumo hablamos también de finanzas ¿no? entonces eh, esto también es importante que muchas veces cuando estamos viendo dónde consumimos no estamos pensando en qué banco consumimos pero pero es un consumo no entonces desde o sea, son parte de reas y desde ahí nos nos coordinamos economistas euskadi hemos impulsado la creación de una red por la educación financiera crítica que se llama finanzas arátago ¿no? y ahí están eh, estaba COP 57 ahora se ha salido, pero estaban Oico Credit, El Car Credit y Economistas Sin Fronteras. Entonces forman parte también de RDFs y todo esto se estructura en, en redes ¿no? y nos coordinamos en redes. Creo que en cierto sentido. Existe. O sea, creo que, creo que siempre se puede mejorar la coordinación, pero sí que tenemos como... O sea, el, el REAS, Red de Redes, funciona como una federación de economía transformadora. Y, y nos coordinamos y, y yo creo que luego como que ¿no? como se aterrizan los diferentes territorios, en los diferentes REAS, pero sí que eh, digamos que en el área de creación y fortalecimiento empresarial sí que tenemos como claras ¿no? cuáles son las herramientas, cuáles son las entidades de apoyo, qué instituciones públicas van a apoyar este proceso. Eh, a niveles, luego a nivel sectorial, dentro de cada una de las iniciativas, se generan espacios de colaboración y, y estos espacios de colaboración son más o menos ¿no? eh, fuertes dependiendo del momento y de las iniciativas que estén en marcha. Pero sí que creo que dentro de este aparente caos hay un orden, hay un orden y... Y, creo que, y, te, y tenemos coordinación y nos conocemos y, y sabemos cómo colaborar, a quién llamar y para, y para qué. O sea que por ese lado yo me quedaría tranquila, existe ya como esa, esa federación. Y bueno, y la coordinadora de... estamos hablando más desde la, desde la economía social y solidaria, desde el tercer sector y desde un poco más esta, esta línea más de, de, de incidencia, de movilización, de educación también existen como redes, plataformas organizadas a nivel estatal y a nivel autonómico, como hemos comentado, y que creo que ahí también nos articulamos y, y, y creo que nos complementamos, ¿no? Para, no, para no duplicar, o sea, que yo por ese lado... Sí, sí, y, pa y para, para coordinarnos y para aprender, ¿no? porque mucho de esto, de, del trabajo en red consiste precisamente en, en contarnos las cosas y aprender juntas y... Y no, no en un sentido, o sea, construir también juntas, ¿no? No es solo yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y ahí nos quedamos, sino que lo que tú sabes, lo que yo sé, lo ponemos en común y se genera otra cosa que es más grande, ¿no? Que es más, es más rica. Entonces, eh, estas son las redes en las que estamos. Bueno, precisamente yo diría esta eh, multiplicidad de espacios, ¿no? Eh, es un trabajo costoso también, ¿no? El poner en común, el contarse, el saber qué contar, en qué momento, o qué interesa, o qué es lo que, se, qué es lo que aporta, y luego el estar, ya la posibilidad de estar en todos estos espacios, ¿no? Al final hay un... Una, o sea, una imposibilidad de que una misma persona pueda estar en varios espacios entonces se, se multiplican las coordinaciones ¿no? se, en varios niveles pero, cada, pero esto es un trabajo que se va aprendiendo es costoso pero vemos que es muy útil por lo que decíamos de que construye algo más grande entonces eh, como vemos que tiene un sentido le dedicamos tiempo y vamos aprendiendo cada vez nos coordinamos mejor y más rápido y más fácil y más... pero no es... Eh, bueno, no es sin esfuerzo, pero merece la pena. Yo creo que eh, afecta la, el contexto político institucional en todo este trabajo en red y, y el momento en el que se encuentren otros movimientos sociales más de base. O sea, eh, esto afecta, condiciona y, y, y bueno, es una realidad. Y, y, y creo que en Madrid hemos tenido un, un proceso, venimos de un proceso más bien en el que hubo un gran apoyo, o bueno, por lo menos bueno en papel y en la práctica en real un gran apoyo a, a lo que son los movimientos de economía transformadora. Y nos dimos cuenta cómo este apoyo, si no es continuado y si no tiene una estrategia, no existe una estrategia, un apoyo más a largo plazo no partidista, eh, esto puede debilitarnos en realidad en vez de fortalecernos. ¿no? Entonces, como que es muy importante vincularnos a nuestro movimiento, a una agenda de desarrollo internacional, a la Agenda 2030. Trabajamos con una mirada mucho más lejana y mucho más a largo plazo que, que un contexto político momentáneo. O sea, porque si no, claro, eh, al final las organizaciones eh, reciben una cantidad de apoyos que se cortan de un momento para otro y eso es muy peligroso porque entonces ya no somos no gubernamentales o no somos movimiento social organizado, sino que es casi un movimiento, parte de un movimiento institucional. Y es muy importante marcar esa diferencia, creo. Nosotros somos un movimiento social independiente, con esa mirada. Bueno, la, la, como hemos dicho al principio también, ¿no? la economía sería la forma de garantizar las, eh, de garantizar que se cubren las necesidades mínimas de todas las personas. Lo podríamos simplificar, yo creo, por ahí, ¿no? Eh, y entonces, en este concepto, es verdad que muchas veces economía lo vamos a relacionar con mercado, pero no, no, no eso es una visión muy reduccionista, ¿no? Pero por desgracia es la que está en los currículos formativos actuales. Entonces, ahí. La economía feminista nos ha enseñado mucho, ¿no? que es abrir la mirada y decir economía es mucho más y hay un trabajo que está invisibilizado y que también es trabajo, ¿no? que el trabajo no es lo que se hace en el mercado. En el mercado podemos hablar de empleos y el trabajo es algo mucho más grande y, y entonces ahí nos habla de la economía de cuidados y todo ese sostén sin el que no es posible trabajar como se entiende ¿no? en, la, en la economía convencional. Entonces, eso es economía. Si hablamos de esa economía de cuidados que sostiene todos, ahí yo creo que nos reconocemos todas, ¿no? Ir a hacer la compra, cocinar, limpiar, eh, cuidar a, a una persona, a un niño, eh, rascar la vitrocerámica, al final también es economía, ¿no? Entonces hay un punto en el que cómo, cómo puedes pensar que eso no te toca, te toca, ¿no? Cuando compras, por supuesto, dónde compras, por qué compras, eh, eso es una decisión económica también, pero quiero decir, el, el, en la vida, ¿no? cuando estamos satisfaciendo nuestras necesidades o las de otros, estamos participando en la economía. Incluso podríamos decir que en la manera de relacionarnos estamos definiendo unas bases de un modelo económico u otro. ¿no? Si nos relacionamos de manera en el que el reconocimiento mutuo eh, prima, ahí estamos interviniendo en el modelo económico también, en una estructura social que va a definir un modelo económico. Si nos relacionamos de manera jerárquica, ¿no? por eso también las empresas jerárquicas, si nos relacionamos de esa manera, estamos haciendo otro tipo de modelo económico. ¿no? Bueno, Al final proponemos ensanchar el concepto de economía frente a un sistema, un modelo económico que defiende pues, que nos comportamos de manera egoísta, que solo miramos de, por nuestro interés, que además siempre nos comportamos de manera racional y que no tenemos en cuenta eh, los límites planetarios del planeta. ¿no? O sea, estoy como definiendo este homo economicus, que es el, este ser ¿no? que, se, que se estudia en la economía convencional como el ejemplo de la persona ¿no? que, que habita en nuestro mundo. Pues claro, frente a este homo economicus, nosotras planteamos pues, otro, otra, otro tipo de persona y otro tipo de mundo, en el que claro que existen límites planetarios, y ya no lo decimos nosotras sino desde la economía, sino que lo está diciendo la, la ciencia. Eh, existe una economía, como ha comentado Patri, eh, una economía invisibilizada, reproductiva, necesaria para salir a los mercados, para, para esta economía productiva, que es la que, ese concepto reduccionista que se, que se estudia. Y además las personas no nos relacionamos de manera egoísta y sí nos importan lo que la mayor parte nos importa en otros territorios. Entonces, nosotras defendemos este concepto de economía mucho más amplio, mucho más grande. ¿no? Una economía que sería una economía que, que además de tener en unos valores, ¿no? que sea inclusiva, ¿no? que entienda que las personas somos diferentes, que tenemos situaciones de partida muy diferentes, que el ser diferentes es una riqueza para la sociedad, pero que también hay que trabajar desde ahí, ¿no? de que esa situación de partida hay que de alguna manera corregirla o tomar las medidas adecuadas para fomentar una igualdad de oportunidades. Entonces sería una economía que nos haga también participar a todas para ver cómo queremos satisfacer nuestras necesidades o incluso cuáles son las necesidades que tenemos que satisfacer mínimamente, ¿no? porque muchas veces la cuando hablamos de economía convencional estamos hablando de cosas materiales muchas veces y de riqueza material. ¿no? Y luego están los afectos y están las relaciones sociales y eso también es riqueza. Y, y están los tiempos y tener tiempo también es una riqueza. Y entonces, ¿qué es, lo que, qué es una necesidad? ¿Comer o tener tiempo? Las dos. Entonces, eh, muchas veces la economía convencional nos está limitando mucho en qué es lo que tenemos que tener y cuáles son nuestras necesidades y cómo satisfacerlas. ¿no? Entonces queremos, nosotros entendemos una economía mucho más amplia en la que participativamente digamos cómo hacerlo. Un poco tenemos este eslogan de si no haces economía te la hacen. ¿no? Entonces queremos que, la, que las personas entendamos cómo funciona el sistema económico y podamos tener otros imaginarios y pensarlos ¿no? colectivamente. Y en torno a las necesidades, un poco partir de, de esta pirámide de Maslow para ir hacia los postulados de Max Nief, ¿no? de, tenemos una serie de necesidades que son iguales en todos los territorios, en diferentes momentos de, del tiempo, y van mucho más allá de lo material, lo importante es cómo lo satisfacemos, ¿no? la economía es cómo las satisfacen estas necesidades. que la, la economía social y solidaria eh, ha aprendido mucho de la economía feminista y de la economía ecológica y de otras economías transformadoras que, que, que tienen un ámbito de investigación quizá muy potente, aunque la economía feminista también es práctica. ¿no? Pero a la hora de concretar un, cómo, hacer, o sea, cómo montar una empresa, por ejemplo, desde un punto de vista eh, feminista, la economía social y solidaria ofrece como un espacio para hacerlo, para llevar a cabo prácticas feministas, para decir cómo queremos que una organización o cómo entendemos que una organización sea feminista según lo que propone la economía feminista. Pues las entidades de REAS queremos ser entidades feministas y vamos a trabajarlo todas juntas. ¿no? Entonces es un espacio para, para poner en práctica los postulados de la economía feminista y de la economía ecológica. ¿no? Como un laboratorio de, de, de empresas feministas. Ah, lo has perfecto. Existe un paraguas de economías transformadoras dentro de los cuales hay diferentes corrientes económicas, unas más prácticas, otras más teóricas. Y unas beben de otras y se interrelacionan. Tenemos como las economías comunitarias, la economía del bien común, la economía social y solidaria, la, eh, el procomún. O sea, hay muchísimos nombres apelativos. Que, que al final ponen el acento en un aspecto de la economía que quieren como de alguna manera cambiar. La economía feminista pues hace alusión pues a todo este tema que os contábamos de, de, de los cuidados y la parte invisibilizada que realizan las mujeres. La ecológica pone este acento en, en entender los límites materiales y entender la economía dentro de, de la naturaleza, no, no al revés. ¿no? Entonces, eh, la economía social hace referencia, que es la que tiene legislación así como, como tal en nuestro, en nuestro país y en otros países de alrededor, hace referencia a cómo se organizan las personas eh, que componen las organizaciones, ¿no? cómo, cómo funcionan las organizaciones, este acento más social ¿no? de, dentro de las, de las empresas. Bueno, pues cada una en ese campo genera una serie de conocimiento y de prácticas que, en mi opinión, es verdad que la economía social y solidaria intenta recoger y aterrizarlas todas en, en la práctica de las organizaciones y también de las personas, porque no nos olvidemos que la economía social y solidaria tiene esta vocación de incluir a toda la cadena de valor, incluso el consumo, o sea, desde la producción, distribución, bueno, desde la extracción, producción, distribución, ¿no? financiación y consumo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues toda, eh, todas estas economías conforman un abanico completo de, de un modelo económico alternativo diferente. Pues ahí precisamente en Euskadi estamos en, o sea, que queremos llevar adelante esa reflexión, ¿no? que es como, bueno, es una reflexión que ya existe al interno de Reas, pero es ahora cómo materializamos para que eso no sea así, porque el sesgo de clase social eh, media eh, es, es, es evidente, ¿no? no podemos decir lo contrario. En el caso de Euskadi, este proyecto que mencionábamos antes del Econopolo, precisamente lo han ubicado en, una, en un barrio empobrecido de Bilbao, que es San Francisco, donde hay mucha migración, y nosotras estamos trabajando en, o sea, con un proyecto de, de emprendimiento desde la economía social y solidaria con una asociación de migrantes que impulsan proyectos de emprendimiento como forma de fomentar la igualdad de oportunidades para gente migrante y de empoderarles ¿no? y, de, y de integrarles en la sociedad. Entonces nuestro reto, como que nos hemos puesto ¿no? un poco como economistas, es decir, ya que trabajamos con esta asociación y que además está ubicada en el mismo espacio, eh, queremos hacer un poco de bisagra, ¿no? de decir, a estos emprendimientos de personas migrantes que tomen conciencia de que pueden ser parte de la economía social y solidaria porque ya están haciendo y, y emprendiendo con una mirada y unos principios que son parte de la carta de principios que mencionaba Elena de, de Reas. Entonces, por un lado, que estas personas tomen conciencia de que sus emprendimientos son y pueden ser más economía solidaria, y por otro lado, que en Reas Euskadi también tomemos conciencia y abramos la puerta a ese tipo de emprendimientos. ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo, cómo hacer ese trabajo, pero lo, est lo estamos llevando adelante. ¿no? muy parecido el proceso en Madrid eh, economistas eh, ha trabajado bueno, de hecho uno de los primeros proyectos de emprendimiento que se ha atendido era mujeres dominicanas peluqueras en el barrio de Tetuán. O sea, fue uno de los primeros proyectos colectivos que se acompañó desde economistas y desde donde surge el área de vivero de microempresas. Entonces, bueno, la trayectoria de acompañamiento de proyectos de emprendimiento colectivo de personas migrantes en economistas pues pues eh, ha estado ahí, por lo que bien estamos muy acostumbradas a a, a que en nuestras formaciones, nuestras actividades, nuestros proyectos eh, esté esta, esta, esta mezcla siempre cultural. O sea, yo creo que nos caracteriza bastante. Entonces, uno de, de nuestros retos siempre ha sido acercar a estas personas a la economía social y solidaria, porque la economía social y solidaria es un movimiento global, pero no se concibe igual en todos los países ni, ni significa lo mismo en las personas bueno, vienen con conceptos determinados. Entonces, bueno, también nuestro reto es acercar la economía social y solidaria a estas personas y estas personas a la economía social y solidaria, ¿no? Para quitar, pues, tabúes, pero también a, a las personas de la economía solidaria que se mezclen, ¿no? En cierto sentido. Y sí que yo creo que algo, algo de mezcla, yo creo que hemos tenido, o sea, que en ese lado estamos contentos. Y luego también, como hemos mencionado mucho las plataformas más con más de denuncia temática, ¿no? la plataforma de justicia fiscal, orrea, la coordinadora de ONGs, pero un trabajo muy importante de nuestra organización es eh, trabajar en mesas locales, espacios territoriales de diferentes barrios de, de la ciudad de Madrid o de diferentes pueblos. Y ahí nos juntamos asociaciones y entidades de organizaciones de todo tipo y muchas migrantes dependiendo del barrio. Pues, Nosotros estamos muy presentes, por ejemplo, en la en el proceso comunitario de, de Tetuán, que es algo que podríamos dedicarle un rato, porque es un proceso interesantísimo de desarrollo comunitario de base de ese, de ese distrito. Y ahí participan organizaciones conformadas por migrantes, eh, o sea, mismamente no para atender migrantes, no, son, son personas migrantes que tienen sus espacios. hemos mencionado que queremos que sean coherentes, políticas públicas, coherentes con el, con, con, con el concepto de desarrollo que tenemos. ¿no? Entonces, de hecho, eh, nosotras somos muy críticas con, con esta economía como que crece infinitamente y que además, claro, este crecimiento infinito se mide, esta riqueza, se mide a través del Producto Interior Bruto, ¿no? que parece la, la única manera de, de, de medir la riqueza de, de un determinado territorio. Entonces, nosotras eh, promovemos otras maneras de, de medir esta riqueza y, de hecho, estamos haciendo un trabajo muy potente con la coordinadora de, de ONGs, que es la creación de un índice de coherencia de políticas, que lo que hace es eh, digamos, medir los diferentes países en función de cuán coherentes son con este enfoque de derechos humanos. Bueno, es más, creo que va a peor. O sea, sí. como que cada vez se van perdiendo más asignaturas de, una, de economía heterodoxa. O sea, que... Sí, sí, con el proceso de Boloña pues, ha habido un recorte ¿no? en, lo que, en una propuesta que había de alternativas un poco heterodoxas que entraban, igual no tanto en el currículum troncal, pero sí como asignaturas optativas en, con el proceso de Boloña se, se sacaron ¿no? también, se, y entonces ahora son las economías heterodoxas como muchos se plantean en, en, en asignaturas opcionales o cursos complementarios, pero a los que se le da muy poco valor y que entonces las invalidan también como propuestas de cambio. ¿no? Eh, ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque al final la universidad es un centro de poder también. Eh, generar conocimiento o controlar el conocimiento es una forma muy potente de poder y al final lo que se está intentando es eh, el, las, eh, digamos que lo, las fuentes de, del poder económico están interviniendo en la, en la universidad ¿no? y están precarizando también los trabajos de investigación y están fomentando que no haya esa, esa mirada crítica. Cuando se propone alguna alternativa, ¿no? como un poco, por ejemplo, el caso de la economía circular, pues se propone una alternativa para ¿no? más sostenible, etc., bueno, pues cu cuando se apropia esto desde, desde los centros de poder, se le vacía de contenido transformador, ¿no? y entonces eso es lo que estamos viendo. Ahora, por ejemplo, en Euskadi es como la estrategia circular, en Basque Country, estrategia... Bueno, pues esa estrategia circular tal y como está propuesta sigue fomentando, un, un, un tiene ese paradigma de crecimiento detrás, con lo cual eh, pues vacía de contenido la propuesta. Una propuesta que tiende a hacer algo sostenible medioambientalmente, de repente ya no lo es. O sea, pero encima se le, se le da esa, ese paraguas, esa, esa imagen de que es un, algo sostenible, no es casi más peligroso que decir que no está haciendo nada, claro. Eh, bueno, yo creo que es desde ahí, desde donde... Es un, en el informe que hemos hecho también desde, con un grupo de profesores de la Universidad Pública del País Vasco, ahí habla un poco de este proceso de mercantilización de, de la universidad-empresa ¿no? y de por qué está sucediendo esto así. ¿no? O sea, para buscar este cono otro conocimiento tienes que, ir a, tienes que ir fuera, tienes que ir fuera de, de lo formal. Y yo creo que una de, de, bueno, una de nuestras funciones es denunciar esto y, y seguir ¿no? en diferentes plataformas o haciendo esta incidencia para que esto cada sea menor. El profesorado nos invita a tanto ya no solo en la educación formal, o sea, perdón, la educación universitaria que es en lo que se centra más este, este informe, sino en todos los ámbitos, o sea, en todos los niveles educativos, desde la desde secundaria hasta, hasta la universidad, hay mucho profesorado que, que contacta directamente con nosotras, que nos sigue y que y que, se, y que se forma, ¿no? A través de muchas de nuestras de nuestros espacios pero la, sobre todo en la, en la universidad bueno en casi todos los niveles educativos y en la pública la precarización del profesorado es muy fuerte entonces eh, esa función de denuncia o de incorporar en el currículo oficial este, estas otras economías pues se, ¿no? se necesita apoyo y una amplia ciudadanía organizada a través de otras plataformas porque individualmente están Bastante, bastante apretado. Y como ha dicho Patri, son espacios de poder en los que, si nos descuidamos, cada vez hay más cátedras de empresas privadas multinacionales que financian ¿no? la, la universidad pública uh -huh. y que al final son bueno, pues, eh, esparcimiento de su economía o de su sistema económico ultra neoliberal. Sí, sí. Y luego, además, el, el, el modelo neoclásico que se estudia en la carrera de Economía el problema es que se presenta esto dicho por un profesor de, de la universidad se presenta como, eh, como como la totalidad de la economía. entonces eh, hay muchos estudiantes que luego pueden ser profesores que, que ni siquiera saben que eso es un enfoque o una parte de la economía ni siquiera igual. hay algunos que igual no, por precarización no pueden par no participan en, o sea, no, nos, no quieren hacer acciones igual más transformadoras o no pueden hacerlas. Pero algunos es por desconocimiento, ¿no? O sea, no, no, no ven esa alternativa porque, porque piensan que tienen la foto completa y no la tienen. Ni siquiera se estudia las, las eh, teorías económicas clásicas, ¿no? Que hay diferentes escuelas, dif... eso tampoco se estudia, y no estamos hablando de las economías transformadoras, no se, no se habla de que esto es un enfoque keynesiano, esto es un enfoque clásico, esto es neoclásico, simplemente se da... Una, ¿no? Como unos contenidos que se plantean como una ciencia exacta uh -huh. y, y que esto es lo que pasa a, a nivel social. Es como, ¿no? La ciencia social va por otro lado, no es matemática. Entonces, por eso eh, sucede que los y las economistas no están siendo capaces, desde, desde los espacios más profesionales, no están, eh, no, no, no están siendo capaces de afrontar o de predecir las diferentes crisis ni de plantear soluciones a... Uh -huh a lo que está pasando a nivel social, porque esa economía, no, ese enfoque no funciona. No funciona. Y, lo hemos, y con las crisis lo hemos visto, ¿no? los, los, las mesas de expertos que, que han hecho pronósticos que se han contradicho en, en la práctica y aún así se sigue validando su conocimiento. ¿no? Entonces, es, también nosotras queremos eh, poner el foco en esto, es no le demos ese poder a esos supuestos expertos en economía porque no son expertos en economía, son expertos en modelizaciones económicas, matemáticas, de una teoría concreta que es inadecuada. Entonces, ese conocimiento no es, no es válido, no lo pongamos como referencia. ¿no? Bueno, tenemos eso, eh, talleres formativos en, la, en, en, ¿no? en lo que es el, en la educación formal ¿no? y estos vienen sobre todo de profesorado que ya, o bien nos conoce o, o, bueno, o a través de otras personas o de la propuesta que enviamos siempre ¿no? o para contactarles, eh, pues ve que es interesante y nos abre las puertas del aula. Desgraciadamente, normalmente no es, no es una llamada institucional, ¿no? son profesoras y profesores individuales que nos ofrecen su espacio, su clase, su aula, para que nosotras hablemos desde esa mirada crítica. ¿no? Eso por un lado, luego eh, intentamos, en la medida de las posibilidades, que esa charla no se quede ahí y entonces a veces planteamos lo que es una actividad reto. ¿no? Entonces, en vez de solo dar una charla, durante la charla, además, proponemos una actividad que el alumnado pueda hacer durante el curso y luego presentar un trabajo final, por ejemplo. ¿no? Eso es como para mantener un poco la continuidad. Eh, y luego también hacemos actividades de vincular, como decíamos al principio, la, la economía social y solidaria y la gente que está emprendiendo en este sector con el alumnado. Entonces ahí intentamos encontrar de manera creativa, un poco según que, las posibilidades que vemos, actividades que que vinculen unos y otros, ¿no? En función también de lo que están estudiando, del ciclo que estén estudiando y de qué posibilidades podemos tener de, de decir, oye, pues estáis estudiando marketing, ¿por qué no le hacéis un plan de marketing o de comunicación a, a esta persona que está emprendiendo o le revisáis o... Eso podría ser una de las actividades que llamamos puente, ¿no? También para, para que el alumnado vea en la práctica que aterrice las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Como estrategias de de aprendizaje-servicio. Creo que, por añadir a lo que ha comentado Patri, también generar materiales como que le sirva al profesorado para, para llevar esto al aula. Y esto lo hacemos de manera muy diversa, desde manuales, eh, fichas de dinámicas, material, mucho material audiovisual, juegos, ¿no? como un, aplicaciones informáticas. Hace poco generamos una, una aplicación de economía feminista. No sé si... Bueno, luego la, la, la, la vemos juntas porque la verdad que quedó muy chula. Eh, y es una aplicación que, pues que, pues que se aprende en la economía feminista a través de rellenar, un, ¿no? rellenar esta aplicación. Y, y bueno, como que es divertido en el aula, ¿no? todo lo que sea también usar móviles, ya sabes que gusta mucho. Y, y bueno, pues una, salirnos también un poco del charlismo, ¿no? que, que, que lo hacemos y está muy bien, pero también intentar como dar como eso, otras herramientas. Y a nivel universitario además de charlas y de participación en clase y de, y de bueno, colaborar con diferentes departamentos para, para introducir como estas otras economías en sus, en sus clases, eh, tuvimos, o bueno, hasta hace un par de años, eh, antes de la pandemia, teníamos un, en, en bueno, un posgrado junto con la Red de Economía Alternativa y Solidaria de gestión en empresas de economía social. Y creo que sí que, sí que es importante... Como, como este hito porque ya está formada parte dentro del currículo, de la oferta de la Universidad Complutense y creo que también eso no lo podemos dejar de lado, ¿no? como, como economistas o como economistas heterodexos, estar en lo formal, o sea, no solo en la, economía informal, o sea, perdón, en la educación informal y en espacios informales, asociaciones de barrio, en todo eso tenemos que estar, pero también como en, en, este, en este espacio, así que esperamos retomarlo. Bueno, eh, digamos que a nivel estatal tenemos como una diferenciación legal que no es suficiente, que es eh, si tienes una forma jurídica determinada, eres, formas parte de la economía social ¿no? más convencional, es decir, si eres cooperativa, si eres asociación o si eres fundación. Claro, esto plantea como una gran problemática, ¿no? porque veremos que diferentes fundaciones de empresas privadas multinacionales podrían, según la legislación, formar parte de lo que es la economía social. Eh, entonces, eh, a nivel de impacto social y ambiental existen diferentes sellos múltiples y aquí entra toda la problemática de quién puede acceder muchas veces a estos sellos, ¿no? que es una, son entidades con una capacidad en gestión y en recursos económicos para acceder a estas certificaciones y vemos que muchas veces tampoco nos iba a servir del todo. Y entonces aquí me gusta como enlazar con eh, la vocación de transformación social que tienen las iniciativas de economía social y solidaria. Para mí esa es la clave. ¿vale? o sea tener esa eh, Es decir, eh, formar parte o haber creado una organización que no solo desde la práctica está, está, está haciendo esto, sino que, que tiene esta vocación de transformación social, es eh, lo que para mí diferencia de una, unas iniciativas y otras. ¿Y esto cómo se acredita? Pues se acredita participando en otros espacios, participando en, alguna, en, en, en, las, en plataformas, en redes y en movimientos que vayan a esta línea de la transformación social. Y existen... Eh, y entonces eh, dentro de la red de economía alternativa solidaria sí que existe un proceso de certificación del que os hemos hablado antes, el proceso de auditoría social, que tenderá a una certificación participativa desde fuera, que creo que sería muy interesante, porque a día de hoy es una certificación, un proceso de auditoría interna, certificado por la red, pero estaría muy bien tender esta, esta certificación como más 360 ¿no? de, de diferentes agentes eh, involucrados en las iniciativas. Existen otros sellos también, eh, yo creo que bastante relevantes, por ejemplo, el sello del triple balance eh, que, que viene de una organización que se denomina Sanas, que habla de este triple balance, el balance económico, social y ambiental que tienen que, que, que, que tener o que cumplir las organizaciones que tengan esta vocación y otro tipo también tenemos otro tipo de sello que sería el sello eh, B Corp que es un sello más eh, es un sello internacional y que yo creo que ya entra más en esta categoría de la complejidad de llegar a una determinada calificación quién la tiene o sea como que creo que también es un nivel de escala creo que cuantos más más grandes nos hacemos y más nos alejamos de nuestro territorio quizás ese sello para mí tiene menos validez y, y, pero esto ya lo estoy hablando desde un poco desde una opinión muy personal cuanto eh, digamos que tenemos que tener una muy buena organización interna para que las organizaciones crezcan y crezcan con, esta, con estos principios. Yo creo que es lo que ha dicho Elena, ¿no? en, en la voluntad de transformación social. Si no existe, si no aparece esta voluntad por ningún lado de la, en la propuesta, pues claramente no, no estamos pensando que es otro tipo de... Es un lavado, es, de cara, ¿no? es cara. Es otro decir? tipo de... Claro, de de objetivo. ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de sellos, eh, los bonos sostenibles, es verdad que ahora han salido bonos sostenibles con eh, bono ODS, por ejemplo. El bono ODS ahora mismo jurídicamente es, es, eh, no impone ninguna obligación al bono. ¿no? Entonces, bajo ese paraguas, de repente es un bono que va hacia para cumplir la, contribuir a cumplir la Agenda 2030 y resulta que tiene muchas menos eh, requisitos que, que un bono sostenible, un bono verde que tampoco igual es eh, súper transformador, ¿no? porque también hay otra cosa que tenemos, o sea, hay como dos claves, yo creo que podemos partir de ellas para empezar a, a buscar más información, porque yo creo que la clave es buscar información. Entonces, ¿quién está proponiendo ese sello? Si detrás hay un, una multinacional o ¿no? una, una entidad con poder. Vamos a desconfiar porque, lógicamente, va a querer mantener su poder, ¿no? Entonces, eh, su poder quiere decir maximizar el beneficio económico a costa, ¿no? esto es lo que propone el modelo económico actual, a costa de las personas y a costa del, del planeta. Entonces, mmm, pueden hacer acciones puntuales, que pueden ser positivas puntualmente, pero que no engloban a, a, a la actividad transversal de la empresa. ¿no? Y aquí se junta un poco con el concepto este de responsabilidad social corporativa que nosotras defendemos que si no es transversal, no es nada. Si es un departamento aparte, no sirve. O sea, si haces una acción puntual, es como decir, bueno, eh, voy a consumir en la cooperativa debajo de mi casa hoy para comprarme unos tomates. Es un acto transformador. Si no lo repites, no no sirve absolutamente de nada. ¿no? Entonces, esos pequeños actos, sellos que hablan de un bono en concreto, uno, pero que por otro lado tu actividad está invirtiendo en fondos especulativos, aunque tengas un bono sostenible para captar además a una serie de clientes igual con más sensibilidad, pero tu actividad va por otro lado y el, tu financiación y tu, tus ingresos vienen de otro sitio, ahí hay que desconfiar, ¿no? según quien lo esté proponiendo, yo diría. La mayor parte de nuestros materiales están en abiertos en nuestra página web, que es un poco caótica, pero bueno, también si hay algún problema, pues se nos puede llamar por teléfono. Y, y bueno, sobre todo tenemos también la, la herramienta, tenemos eh, materiales, estudios, eh, herramientas para, para llevar al aula todos estos conceptos económicos, estas teorías económicas. Pero también tenemos una herramienta que nosotros consideramos muy potente, que son lo, los dosieres trimestrales, uh -huh. que no diría que es un material didáctico, está entre la divulgación y la investigación, eh, son unas publicaciones que hacemos trimestrales de, de determinadas temáticas de interés vinculadas con la sociedad, cultura y economía, y que abordan de, y profundizan en cada una de estas temáticas. Creo que pues, hace poco hablamos del último que hemos presentado, de la digitalización, eh, de la economía, ¿no? y la economía, eh, ahora tenemos uno recientemente publicado eh, de, sobre la pandemia. Y, ¿Y los fondos europeos. Los fondos europeos, uh -huh. y, y de hecho en breves vamos a abordar uno de, sobre la educación en secundaria y FP, la educación en economía, uh -huh. y bueno, pues aquí diferentes personas, eh, sí, expertas en pequeños campos de esa temática, eh, pues eh, escriben de manera voluntaria. o sea, muy bienvenida, sería ponerse en contacto con nosotras a través de la página web y luego hay un comité de redacción para los dosieres que decide las temáticas, la, eh, la, cuándo va a salir una temática u otra en función de la actualidad, se decide en, un, en este comité de dosieres, entonces la persona que quisiera proponer su investigación la, lo podría hacer vía mail y se podría hablar ahí, ¿no? en ese espacio. Cuando hablamos de, creo que ahora es importante, ahora que, que has hablado, de los diferentes espacios de participación en Economistas. Eh, tenemos como diferentes, eh, pues, bueno, como diferentes actividades en las que participamos todas las personas de Economistas, mucho más allá de las trabajadoras. Y además con formatos también como un poco diversos. Por un lado tenemos el ciclo de cine, que organizamos todos los años, tanto en Madrid como en Euskadi, que está organizado íntegramente por, por personas voluntarias o que militan o que participan en Economistas como su, su espacio de participación. Eh, también tenemos un espacio o una manera de participar que es a, realizando entrevistas a proyectos y personas eh, digamos, referentes en el ámbito de la, de la economía, de las economías transformadoras, eh, que publican todas estas entrevistas en un blog que se llama La Sartén por el Mango. Hemos tenido y un, un propio programa de radio, Ahora mismo participamos realizando podcast en diferentes en, bueno, en, un, en, un, en una radio aquí en Madrid. Eh, escribimos o tenemos colaboraciones en diferentes medios de comunicación, pues desde eh, eh, tenemos un blog en El Salto, tenemos un otro blog en eldiario.es, en diferentes medios más o menos alternativos, en los que también planteamos pues bueno, está, está todo, esto, todo esto que estamos diciendo. Y todo esto lo hacemos desde toda la comunidad, toda la, todo, todas las personas de economistas. Uh -huh. Otro espacio sería este, este espacio de los, de los dosieres. Uh -huh. eh, ahora mismo también en Euskadi creo que tenéis como esta, esta parte de, de críticas, ¿no? de libros... Uh -huh. El, el, bueno, Escadi lo ha propuesto, de hecho, este es un proyecto interesante porque ha venido de una propuesta de un voluntario, ¿no? Entonces, un voluntario que estaba leyendo muchos libros porque está ah. preparando su doctorado y decía, yo estoy leyendo un montón de libros críticos, ¿no? Con el modelo económico y me, y, y me gustaría, pues, subir una, algo a la web de economistas. Y claro, y fue como, claro, claro. Pero luego dijimos, bueno, y además de subir una entrada así suelta, pues igual podemos hacer en un blog que se haga mensualmente una entrada a un libro y además recomendando la lectura y todo. Y entonces esto pues ha sido un proyecto que ha sido bastante fácil de, de poner en marcha, son los propios voluntarios los que lo van alimentando, entonces cualquier persona en realidad se podría poner, de hecho lo pone en el blog, se podría poner en contacto con nosotras para decir, me he leído este libro, voy a escribir una reseña y me la publicáis, y le damos el formato de la reseña para que sea un poco ordenado, pero esa sería una forma de participar. ¿no? En la misma línea tenemos un proyecto que se llama Mujeres que replantean la economía, también un grupo de voluntarias, y, y ahí hablamos, también leemos publicaciones, pero en este caso de mujeres académicas, críticas con el modelo económico. Entonces, es prácticamente es parecido, pero en lugar de una reseña, hacemos una ficha de la, de la autora, porque queremos visibilizar la autora, ¿no? o sea, la persona en sí, la mujer, eh, y sus ideas, claro, y su crítica, pero también mucho a ella. ¿no? Entonces, por ejemplo, estos proyectos están abiertos a toda la ciudadanía y en todo momento. Eh, bueno, o sea que hay muchos... Trabajamos por eso, ¿no? Por construir estos espacios de participación en, en la que los que los distintos colectivos se encuentren que tienen su hueco, ¿no? En el caso de los dosieres, trabajamos mucho con profesorado universitario. Entonces, eh, es verdad que se elige la temática y entonces vamos viendo qué profesorado podría ser. Pero podría darse al revés, que sea el profesor o la profesora la que nos contacte con la temática o con… Sin duda es un proyecto político porque estamos hablando de, de transformar la sociedad y transformar la sociedad una, se hace a través también de la, de la política. Estamos hablando de una política que, digamos, en vez de estar dominada por la economía, ¿no? como que podamos hablar de que la economía está, digamos, eh, ponerle límites a esta economía poderosa, ¿no? mercantilizada. Entonces, yo creo que hablamos de esa política, ¿no? de una política que ponga límites al sistema económico eh, actual y convencional. Sí, nosotras muchas veces hablamos de, de poner la economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía, y sería esa política. no Políticas económicas que impulsen eso y políticas ¿no? que circunscriban la economía a lo que tiene que ser. Que es, una vez más, garantizar esas necesidades de todas las personas. ¿no? y Entonces, entender desde ahí, desde lo social también, quiénes somos todas esas personas, qué necesidades tenemos qué, y, y, una vez más, la participación. O sea, no se puede hacer sin... Es una política que no, que no se entendería sin participación ciudadana, lógicamente. ¿no? Inclusiva, ¿no? Que, que palie uh -huh. las desigualdades. A mí me atraviesa generacionalmente, claro. De hecho, me, me gusta... Yo entré en Economistas como un año antes, antes de que... Está ya ese, ese, ese movimiento que, claro, que, eh, digamos que a nivel sensibilización y a nivel de este replanteamiento del sistema económico, el 15M fue una, una, una, un explosivo, una bomba. ¿no? O sea, muchísimas personas en, a lo largo de diferentes territorios poniendo en, cuestión, en cuestionamiento el, el cómo funcionaba la economía, ¿no? y cómo estaba funcionando la política, cómo funcionaba la sociedad y, y, y repensándola y reflexionando participativamente organizados realmente transformador ¿no? a nivel a nivel personal y también transformador en las organizaciones que estaban haciendo eso no como como muchas de estas organizaciones se vincularon o no para organizaciones como la nuestra pues un soplo de aire fresco ¿no? como bueno pues eh, lo que lo que decimos o lo que intentamos conseguir realmente está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo nos vinculamos? Y claro que eh, cambió, de hecho, eh, surgieron un montón de, de grupos y movimientos para reflexionar en torno a, a temas económicos, desde la Plataforma la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que a día de hoy sigue, sigue existiendo, El propio, la propia Red de Economía Alternativa y Solidaria madrileña creció y, y se consolidó muchísimo. De hecho, apareció el, el mercado social como, como forma jurídica aparte y, y muchísimos grupos de economía pues nos, fuimos encontrando, nos fuimos encontrando y reconociendo más. Y, y como decía Patria antes, ¿no? como compartiendo y creciendo en, nuestro, en nuestros planteamientos, ¿no? como aprendiendo mucho las unas de las otras. Estamos en un momento en el, que, en el que yo creo que sí que hemos aprendido mucho el 15M, pero las nuevas generaciones casi ya no saben qué es el 15M. Esto es cíclico y creo que ahora eh, necesitamos eh, otro movimiento que nos desborde y, y nos haga como otra vez reilusionarnos y, y trabajar juntas en, en esta transformación. Creo que el, eh, digamos los movimientos por el clima, encabezados por la gente joven, pueden, pueden ser una vía. También el movimiento feminista a día de hoy creo que está también como liderando esta, esta transformación. Necesitamos, yo creo, como ese estallido. Hay un descontento muy generalizado y, y el peligro está en, en que la reacción sea el salvese quien pueda a nivel individual. ¿no? Porque es verdad que la precarización está llegando a unos niveles que, y, y a una velocidad que, que no sabemos, ¿no? O sea, hay una incertidumbre, en el en, sobre todo cuando hablamos de empleo, empleo joven. Eh, es algo que o sea, las personas que vienen a hacer prácticas con nosotras jóvenes ya lo dicen, ¿no? Es una, es una generación que, que tiene muy poco... Eh, la mirada puesta a futuro o la esperanza puesta en el futuro es como un poco que, que va a ser de mí todo el rato y con un miedo que, que, que esperemos que no sea paralizante o no, sea, eh, no se convierta en algo individual y que, y, y que no se. O sea, que esperemos que ese miedo podamos transformarlo en algo que desemboquen algo, como decía Elena, que nos desborde y que sea colectivo, porque es la única manera, o sea, nosotras casi diría, es un poco igual arrogante decir esto, pero nosotras sabemos que es la única manera, ¿no? O sea, no es que creamos, es que sabemos, es la única manera de conseguir un cambio, de conseguir que, que nos sintamos escuchadas todas, que nos sintamos bien, que, que, seamos, que seamos felices. Entonces, o juntas, o no hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que las organizaciones como la nuestra que tienen como esa vocación como de cambio cultural a veces no es tan tangible ese, ese trabajo o sea que, que mirarlo desde, desde esa perspectiva Creo que es, pues podría decirte, pues yo noto que la mayor parte de los grupos promotores que, que atiendo ya incorporan eh, cómo está este, este impacto social ambiental o tienen esta reflexión interna de cómo... O sea, yo noto ese cambio. Se está permeando en, en determinadas legislaciones, legislaciones a, a nivel de, de igualdad, legislaciones a, a nivel de sostenibilidad. Eh, a día de hoy tenemos un... un una secretaría de, de, de Agenda 2030, una, ¿no? un, un, prácticamente como un ministerio, ¿no? Sí, yo también creo que, es, ¿no? que, el, el, lo, que lo que sí que dura va a ser el, el que socialmente impulsemos algo que luego se refleje en, la, en las instituciones, pero que luego lo sigamos, es, es un poco también el enfoque que tenemos desde los derechos humanos, no es como es algo que institucionalmente se puede tener una declaración de derechos humanos, pero luego la sociedad civil y los movimientos sociales tenemos que estar vigilando que esos cambios que hemos impulsado y hemos promovido se mantengan o evolucionen a algo todavía mejor. Pero sobre todo tenemos una función de, de, de control ¿no? y de, de esos cambios. Entonces, Vale, la, la Agenda 2030 eh, lo que hace es, a nivel internacional, eh, se impulsan una serie de objetivos de desarrollo sostenible para abordar los principales eh, retos que desde Naciones Unidas se estipulan como, como los retos para avanzar una sociedad más justa, equitativa, sostenible. El proceso en el que se han desarrollado estos, esta Agenda 2030, estos, esta, estos objetivos Ha sido un proceso mucho más participativo, involucrando a, a organizaciones, a movimientos sociales, a diferentes centros educativos. A, digamos que ha sido, se han realizado, se han confeccionado con un mayor consenso de la sociedad y, y, y son digamos, más, eh, más ambiciosos. ¿no? Hablan de sostenibilidad, de erradicación de la pobreza, de acceso al agua, de acceso a infraestructuras, de empleo digno. Aquí es interesante mencionar, con esto que hablamos del crecimiento, cómo en esta Agenda 2030 aparece el crecimiento ¿no? como, como un objetivo. Entonces, tenemos que determinar muy bien desde los movimientos sociales y desde las entidades como la nuestra qué es este crecimiento y qué tipo de crecimiento no va a favorecer un desarrollo sostenible. ¿no? Un crecimiento productivista infinito no puede ser nunca sostenible. Eh, y esto, en esto creo que Ecologistas en Acción tiene como un trabajo, un trabajo mayor pero mm, tampoco el, el, único, el fomento de las energías eh, limpias y renovables por supuesto lo apoyamos y es muy interesante pero mm, creo que tenemos que hacer un replanteamiento de que, que no podemos crecer más que tenemos que replantearnos cómo satisfacer nuestras necesidades de otra forma y que este ritmo no, nunca va a ser sostenible. Para nosotros la, o sea, la Agenda 2030 nos parece que tiene, ¿no? como dicen algunas organizaciones, luces y sombras. Nosotros estamos en, eh, ahí también posicionadas no en una lectura crítica. La parte que nos parece muy positiva es que ofrece, una vez más, un espacio de, de, de participación, un espacio de encuentro, además, de muchos actores. Abre como este lenguaje común en el que puedes eh, tocar la puerta de una empresa para hablar de Agenda 2030 y, de paso, eh, das tu visión. ¿no? De, de, entonces, facilita esos espacios de encuentro y de diálogo. Y ahí es un punto positivo. ¿no? La crítica también existe, que es la parte del crecimiento económico. ¿no? Para mí, o sea, bueno, yo, bueno, para mí el, el ver que es muy necesario, ¿no? El cambio, o sea, como esa necesidad y esa urgencia del cambio hace que, bueno, ma eh, mantiene la la motivación por lo que estamos haciendo, la necesidad de ver, o sea, por un lado es por desgracia vemos la necesidad casi cada vez mayor de nuestro trabajo. Y, y luego otra fuente de ilusión y de motivación es toda la parte de, de personas voluntarias, ¿no? Cuando se acercan y, y, y agradecen y bueno, o incluso dar una charla y que después de la charla te diga la profesora o un alumno que, que interesante, me voy a poner a leer más cosas, todo eso hace la verdad que sea, nos mantiene, ¿no? Donde estamos es muy gratificante realmente trabajar en lo que tra en rasgos generales trabajar en lo que trabajamos por lo que ha dicho Patri por las personas que nos rodean por las personas que conocemos a través de nuestro trabajo y por por compartir la ilusión de esta vocación de transformación social con mucha gente o sea, poderlo hacer a través de nuestro trabajo es es genial podernos encontrarnos con, no sé, alejarnos de esta sensación como de soledad, ¿no?, de la que partíamos, por ejemplo, en las, cuando yo estudiaba en la carrera, ¿no?, de esto no me encaja y a lo mejor no, no sé, quiero conocer a otra gente que piense de esta forma, pues a través de organizaciones como la nuestra creo que nos facilita mucho esto uh -huh. y bueno, también tenemos, nos lo pasamos bien también.